Yo, Ryder, ¿qué mierda haces? No encuentro el polvo de ángel que enterré, perro, así que me lo fabrico, es fácil, mija ¡No hagas eso! ¿Vas a freírnos a los dos? Buenos días, niños ¿Cuál niño, pues, cabrón? ¿Y cómo quieres que te llame, enano? ¿eh, ¿Qué tal imbécil? ¿Imbécil? Sí, imbécil está bien ¡A la verga! ¡Quítate, puta! Mmm, huele muy bien ¿Qué cocinas? ¿Y mi parte? Aguanta Quita Toma y no me jodas, mamá verga mm, A mi esposa le encanta esto Por cierto Hay un tren que va a hacer una parada no programada por aquí Lleva a bordo una cierta cosita que podría interesarles muchachos Es importante, ¿entiendes? ¡Nos vemos, Vamos de casa! Perro Ah, Carl Intenta no matar a más respetables oficiales de policía Por favor La delincuencia ha aumentado desde que volviste, chico <risa> Solo hago mi parte por la comunidad El tren llegará en cinco minutos Tú conduces, CJ Eres el señor conducción Ay, ah, sigues con tus huevadas Deja de joderme con mi forma de conducir Ahora mismo no estoy de humor, loco Entonces será mejor que no nos vuelques el carro Y nos vueles en pedazos, eh No voy a discutir contigo, loco Bien, entonces estás de concentrar en el camino, ¿no? Jejeje, <risa> a vos te encanta andar puteando, ¿no? Solo intento mantener vivo al personal, negro ¿Jodiéndolos hasta la muerte? Mira el camino, puta, ¡el camino! Bien, vamos. Ese es nuestro tren. Mierda, parece que unos vagos del norte se nos adelantaron. Y eso. Unos balas aguando la fiesta. Anda a ver el tren, CJ. Mierda, ¿qué fue eso? Tranquilo, Master, Vamos tras de vos. Lánzame esas cajas, CJ. Verga, pero no, Buena esa, negra. Mierda. ¡Casi se cae! Oh, sí. Una más. ¡Ya no más, CJ! ¡Estoy a full! ¡Trepa, trepa! ¡Y nos fuimos! Un carro de los tombos nos sigue. ¡P'a Grove Street, mi negra! ¡Mierda, qué bien, loco! Vos también, bra. LB vendrá a recoger todo esto. Bien, nos vemos. De por vida, CJ, de por vida, ¿me oíste?